Los perros no ladran, pero si muerden. Atención, los reales. Exacto. Leyendo música real, como siempre mi gente. Aquí estamos cruzando el medio continente. Si tu gente no sabe, no se meta con mi gente. Aquí los balazos bailan como el presidente. Están escuchando tu música. Para mí es una juguera, para mí que tiro plomo ya y te para con quera, ya no queda la rapera, menos la remera, la casaca, la salgo a jugar y salgo a sudar, como si fuera un jugador, pero en estos juegos reales, esto no es fecai. Esto es con un y te le damos kai te quedamos corte right te cortamos el cuello, bello como sello, te marcamos la dispera de mi sello. Yo les digo ok, yo soy K-Yo, hey yo Escucha mi flow como de talento Estoy jugando a la pelota, también juego el baloncesto Un poco todo en doble tiempo para ser un gran maestro Demasiado muestra para poco tiempo Quieren bajarme de este nivel que ya estoy Así que no lo intentes, yo estoy tranqui sin voz. Así que me quedo solo, yo me quedo mejor Estoy haciendo mil letras, diablo es mi amor Mi pasión esto es una canción, me veo de amor y también de odio y pasión. Me quedé corté en un gol y quedé corté en cajón. Demasiado en Japón, dando vuelta en Me quedé dando vuelta con mi Ferrari continuo. En yo me entendió que estaba consigo. Hey, el recorte así consigo, baby. Nunca paro yo nunca me disparé, yo solo disparé Como la sílaba que tiré a la 3 A que, que lo que, no estoy muerto ya revivo que okay? Yo soy como el mismísimo Lucifer Ay, como rey, como Okay, como Mikey, que estoy Este este este, ni fucking, que en flow Tiro flow, de la nada solo este flow Mi talento está allá arriba como si yo fuera un clon Me lanzarto como un trapero Vamos no por más